chicas y chicos, ¿cómo están? Bienvenidos sean todos a una entrega Más del Rincón de Rosy. Hoy le vamos a traer una propuesta muy bella, muy innovadora y muy creativa. Gracias a nuestra amiga Kirsi Mercina, que ella colabora con nosotros en esta segunda temporada de, col de creatividad colaborativa con este hermoso arete. Y no solamente este hermoso arete, este arete... Eh, de Kirsi eh, lo vamos a convertir también en una cruz miren por aquí lo vamos a convertir en una cruz también para que ustedes puedan ver qué podemos hacer miren, también lo vamos a convertir en una hermosa cruz miren, que belleza entonces vamos a poner esto por aquí de un arete también lo vamos a convertir en una hermosa cruz. Gracias a nuestra amiga Kirsi. Kirsi Mencina. La, en su, aquí está su, su plataforma de Instagram para que ustedes también la sigan. Y también le digan gracias y me la saluden. Y me la saluden también. Así que miren qué belleza. Hoy vamos a hacer esos hermosos aretes Kirsi. Y de esos aretes vamos a sacar esta hermosa cruz. Miren qué belleza para hacer algo diferente en el canal, bueno chicas bienvenidas sean las nuevas suscriptoras, a las chicas de la comunidad un fuerte abrazo, gracias a todas por el apoyo y gracias a todas por tan bellos mensajes y también por apoyar la segunda temporada de creatividad colaborativa de verdad muchas gracias a todas. No olviden suscribirse a nuestro canal, regalarnos un like y suscribir y darle a la campanita de notificación para que YouTube les notifique cuando hagamos videos nuevos. Síganos en todas las redes como El Rincón de Rosy. No olviden compartir compartir nuestros videos y regalarnos un like. De verdad mil gracias a todas. Se le quiere a todas y vamos a empezar los materiales que vamos a necesitar para hacer este hermoso arete, arete vamos a necesitar mosa de la número 11 vamos a utilizar un enganche laminado una gota esta tiene 20 milímetros o una gota o una lágrima. Cristales del número 6. Perlas del número 4. Bícono o bicono del número 3. Tijeras, pinzas, aguja e hilo. Bien chicas, recuerden que todos los materiales que utilizamos aquí, ustedes lo pueden sustituir por el color y los modelos de su preferencia. No tienen que ser obligatoriamente como está aquí. También vuelvo y repito, trabajen con el hilo de su preferencia, con el hilo que usted se sienta cómoda a trabajar. Esta vez vamos a, tra a trabajar con el hilo nylon 0.18. ¿Por qué? porque vamos a pasar varias veces por los pasos se repiten y esos pasos hay que reforzarlo y vamos a pasar varias veces por esos pasos entonces con este hilo se nos hace muy fácil pasar y nuestro hilo no se enreda ¿ok? cuando vamos a pasar entonces para esto vamos a tomar cuatro cristales del número 6 lo vamos a llevar hasta abajo y a eso lo vamos a repasar así. ya repasado vamos a hacer un nudo miren ya esto repasado le hacemos un nudo doble cortamos el exceso de hilo que tenemos y nos vamos a pasar a un cristal así de esta forma nos pasamos a un cristal recuerden, trabajen con los materiales de sus preferencias es decir, lo pueden su sustituir también vamos a tomar cuatro mozasillas de las número 11 cuatro mozasillas de la 11 una perla de la número 4 una mozasilla un cristal del número 6 una mozacilla, una perla número 4 y vamos a tomar cuatro mozacillas, otra vez de la número 11. Entonces, aquí les voy a enseñar la secuencia. ¿La pueden ver? Esa es la secuencia que vamos a utilizar al principio de el arete quipsi. entonces vamos a encerrar nuestro hilo que está por aquí y de, y de este lado miren del lado que sale nuestro hilo lo pueden ver vamos a entrar del lado contrario así de esta forma para hacer esto ven a esto lo vamos a repasar lo repasamos, así, de esta forma, así, apretamos poquito, no mucho, estamos repasando, y vamos a subir a las cuatro mocecillas que pusimos anteriormente, y nos vamos a quedar en la en la mostacilla así lo vamos a quedar en esas mostacillas en la número 4 salimos ¿Ven? aquí donde sale mi hilo sale de la mostacilla número 4 ahora nuestra secuencia será una perla de la número 4 así porque tengo que agarrar las perlas una perla una musasilla número 11 un cristal una musasilla una perla y cuatro musas hasta abajo y esta es la, la segunda secuencia, así, de esta forma, entramos en el cristal que tenemos de frente o que tenemos al lado, pasamos nuestra aguja así y quedará así, Ahora pasamos por las cuatro mozasillas anteriormente y esto lo vamos a repetir, así. Bien. Aquí lo estamos repasando ya. Bien. Y esto lo vamos a hacer de nuevo. Bajamos a las cuatro mozasillas, Así. Ahora entramos hacia el cristal que tenemos de lado, que nos queda al lado, cristal número 6. De esta forma. Y aquí nuestra secuencia cambia. Tomamos cuatro sillas una perla, mozasilla, cristal mozasilla y una perla así llevamos hasta abajo de esta forma y entramos por las cuatro mozasilla y el cristal así de esta forma y esto, volvemos y lo repasamos. Esto lo vamos a repasar. Tenemos que repasarlo para que nuestro nuestro trabajo se mantenga firme. Así. Y ahora vamos a subir hacia las cuatro mocecillas. Que pusimos anteriormente y nos vamos a quedar aquí. ¿Ven cómo está quedando? Entonces aquí en estas cuatro mozasillas vamos a tomar una perla. Tomamos una perla. Tomamos una mozasilla. Cristal. Mozasilla. Y una perla. Aquí vamos a cerrar. Esta es nuestra secuencia. Ahora, miren, aquí presten atención. Vamos a entrar hacia las cuatro mozasillas que pusimos al principio. Subimos el cristal. Subimos el cristal. Y pasamos por las cuatro mozasillas que hemos puesto. Ya al final esto lo vamos a repasar nuevamente así de esta forma aquí estoy repasando y nos vamos a quedar seguimos otra vez no vamos a apretar simplemente estamos repasando así de esta forma y nos vamos a colocar aquí en el cristal número 6 así, nos vamos a quedar en ese cristal sin pasar a la musacilla que tenemos de frente simplemente en el cristal ven como pueden ver mira, aquí ya está terminado el cuerpo del arete y el cuerpo prácticamente de la de la de la cruz entonces ahora nuestra secuencia será una musacilla de la número 11 una perla y una mosacilla y vamos a hacer esto no vamos, miren mi hilo sale de este lado nos vamos a dirigir hacia este cristal que está aquí, que está debajo tomamos lentamente apretamos y vamos a hacer lo mismo tomamos una perla un cristal, una, una mosacilla una perla Y pasamos otra vez. Ahora apretamos, alamos poquito, con amor y delicadeza. Y ahora vamos a tomar una musacilla, silla un y musacilla, así. Esta será nuestra sec nuestra secuencia. Y, miren, mi hilo sale de este lado. Yo voy a entrar de este lado, así. En la parte de abajo. ¿Okay? Acomodo mis, mis cristales y mi moza silla porque quiero que queden justamente arriba y que me queden en el medio de las dos perlas. ¿Okay? Ahora... Moza silla... Pueden sustituir los biconos por cristales. Paso en medio de la mozacilla que tengo aquí. Recuerden que todo esto hay que repasarlo. ¿Verdad? Ahora voy a tomar otro bicóno y una mozacilla de esta forma. Y me paso al cristal que tengo aquí así ahora así lo pueden ver siempre apretando y acomodando sin forzar mucho para que no se le enrede ahora esto vamos a pasar la moza silla Entramos a la cuatro mozas que tenemos debajo. Nos colocamos en el cristal. Y vamos a hacer lo mismo. Tenemos que llenar esta parte, esta parte y esta parte. Tenemos que hacer lo mismo que hicimos aquí. Recuerden que tienen que repasarla, apretar un poquito. Bien chicas, miren. Aquí voy a tomar otra vez. Ya he tomado una mozasilla una perla y una así. aquí los pasos se van a repetir hasta que tengamos miren yo voy a repetir los mismos pasos voy a adelantar porque ya se lo he enseñado para que ustedes lo terminen por sí sola ok los pasos recuerden que se, se repiten rellenando esto para hacer el cuerpo de la de la de la cruz y también el cuerpo de lo que viene siendo el arete si no quieren hacer la cruz hagan el, pueden hacer el arete bien chicas yo voy a adelantar un poco recuerden suscribirse a nuestro canal regalarnos un like y compartir nuestros vídeos bien chicas yo voy a adelantar y nos vemos ya cuando yo tenga las cuatro partes hechas cuatro ya tengo cuando yo tenga todo el relleno listo entonces vamos a adelantar para que el vídeo no sea muy extenso bien bueno chicas nos vemos cuando todo esté, esté listo bien chicas miren aquí ya terminé miren incluso hice una ah, puse una en el medio aquí y aquí me voy a pasar al cristal ¿Bien? y voy a tomar vamos a tomar 7 sillas voy a tomar 7 solamente vamos a tomar 7 mozacillas y la vamos a pasar del lado contrario para hacer en forma de de esto aquí, ¿sí? como ustedes pueden ver hacer esto vamos a tomar siete mozasillas así de esta forma los repasamos recuerden siempre repasarlo los repasamos y ponemos nuestro enganche y ponemos el enganche bien y ponemos el enganche aquí arriba vamos a poner el enganche después que venga después que tengamos nuestro enganche ya colocado aquí Sí, de esta forma. Vamos a bajar hacia la parte de abajo, caminando por las mozasillas, los cristales. Así de esta forma. ¿Ven? Y así también los repasamos también. Repasando los regones para que su hilo no se le vea y nos colocamos entonces en el cristal que está debajo sin entrar a la musasilla aquí aquí vamos a tomar dos musasillas vamos a tomar dos musasillas de la número 11 donde están las déjame buscar las número 8 se me olvidó una de la número 8 tomamos nuestra gota número 20 milímetros tomamos nuestra número 8 otra vez y tres sillas de la número 11 entramos hacia la número 8 y subimos por la gota así de esta forma así. entramos otra vez por la número 8 la silla 8 y tomamos dos sillas de la número 11 y del lado contrario miren, de este lado sale mi hilo y de este lado está la 8 las dos 11 y esto lo vamos a repasar recuerden siempre repasarlo para que su trabajo quede firme y quede muy bien entramos otra vez por las ocho, por las once y subimos hacia la parte de arriba así sí, de esta forma Bien. aquí podemos hacer un pequeño remate, si gustan y mientras recorren y aprietan hacen un pequeño remate. Yo voy a abrir el enganche para que ustedes vean como para que ustedes vean cómo queda. Para proceder entonces enseñarles cómo vamos a hacer la cruz de estos hermosos aretes. Así quedan estos hermosos aretes Kirsi. Gracias Kirsi por unirte a nuestro hermoso proyecto de la comunidad colaborativa ahora vamos a realizar nuestra cruz miren qué belleza recuerden chicas trabajen con los materiales de su preferencia miren ahí donde están bien que, que son muy bonitos son muy bonitos ahora vamos a hacer la cruz bien chicas como les mencioné desde, desde el principio hemos adelantado un poco ya hicimos la base lo que siendo el cuerpo para poder hacer para poder proceder a hacer la hermosa cruz verdad recuerden que esta es la base para hacer la cruz miren aquí donde está de este lado miren. esta es nuestra base entonces ahora vamos a proseguir ya que a proceder ya que nuestra base ya está prácticamente hecha para formar la cruz entonces vamos a tomar tres cristales del número 6, ya uno está aquí y aquí formarían cuatro esto lo vamos a repetir tres veces y a esto lo vamos a repasar ¿verdad? recuerden que cuando trabajamos con cristales tenemos que repasar y tenemos que ser cuidadosos cuando alemos para que nuestro cristal no vaya a romper nuestro hilo entonces nos quedamos en el cristal del medio y esto lo vamos a repetir dos veces más de esta forma tomando tres cristales del número 6 y vamos a repetir recuerden repasarlo forma de esta forma lo repetimos y apretamos poquito para que quede firme y nos pasamos en el cristal del medio aquí otra vez vamos a repetir llevamos hasta abajo y repetimos Ya que estamos aquí vamos a tomar una mozasilla de la número 11, hacemos esto, tomamos otra silla de la número 11 y nos pasamos aquí, así, de esta forma. Aquí tomaremos una perla de la número 4, de esta forma y nos quedaremos aquí pasaremos al cristal así de esta forma ¿Ven? tomaremos otra perla de la número 4 esta perla tengo que agarrarla porque son tan pequeñitos otra perla y nos pasamos al cristal y nos vamos a quedar en el cristal aquí Así, de esta forma lo no vamos a quedar ahí aquí vamos a tomar trabajar con los bíconos bien vamos a tomar una musacilla es la misma secuencia para poner los víconos. un bicono así de esta forma nuestro hilo sale de este lado pasamos del lado contrario así y delicadeza como le comenté al principio alando y como acomodando nuestros cristales así de esta forma pueden ver nuestro hilo sale de aquí ahora vamos a tomar una musa y un bico y vamos a hacer lo mismo entramos por la lista con la que hemos puesto anteriormente tomamos otro bífono esto lo pueden sustituir por cristales del número 3 o por perlitas del número 3 entramos hacia el cristal si entra la mosacía que pusimos anteriormente jalamos con delicadeza y acomodamos ¿ve? para que los cristales que hemos puesto se queden en su lugar ahora pasamos pasamos hacia el cristal pasamos hacia el cristal entramos en la perla y pasamos a este cristal aquí vamos a colocar perlas así de esta forma y así también repasamos por ejemplo aquí miren, ponemos una perla y aquí lo que vamos a poner es una musacilla de la número 11 así buscamos que nuestro hilo no se enrede verdad así tomamos una perla de la una musacilla de la 11 tomamos otra perla y pasamos por este cristal. Así. Y tomamos otra perla y pasamos por el cristal. Así. Lo colocamos en este cristal que está aquí. ya que estamos en este cristal que sale nuestra nuestra aguja y nuestro hilo sale de ese cristal como pueden verlo miren aquí donde está Bien. vamos a tomar la misma secuencia Un una mozacilla bicono, mozacilla y esto lo vamos a repetir Así. esa es nuestra secuencia Llevamos hasta abajo, así, y lo pasamos por este dijo, por este cristal del número 6. Así. Alamos, vamos a ponerlo así para poder acomodar nuestro trabajo, tomando una mozasilla. En la mosacilla que está del medio Tomamos otra vez Otro rizono Así de esta forma Y tomamos Una mosacilla Y así ¿Ven? Ahora pasamos Por este cristal Y vamos a hacer lo mismo ¿Ok? Vamos a hacer lo mismo aquí ya tengo la secuencia y nos vamos a colocar aquí en el cristal de arriba aquí así alamos tomamos nuestra silla para que pueda caer en su lugar sin presionar mucho sin ganar mucho y él cae en su lugar simplemente acomodando ahora estamos aquí vamos a recorrer vamos a recorrer todo porque vamos a trabajar en esta vamos a trabajar en esta parte en esa parte y en esta parte ¿Eh? Entonces aquí vamos a pasarnos por el cristal. Está, está lloviendo. Si ustedes oyen la bulla, es porque está lloviendo. Y están cayendo unos truenos. Cayó uno que me asustó bastante. Así que si ustedes ven que hay, unos, hay un ruido extraño, bueno, gracias a Dios por la lluvia, pero está, está cayendo agua. Y también, si ven la diferencia del color, porque tenemos sombra, está totalmente todo oscuro. Está muy nublado. Miren, yo lo que estoy es tratando de repasar para poder llegar, miren, para poder llegar a ese extremo. Y aquí lo voy a dejar. Miren. Aquí estoy llegando y me quedé aquí en ese extremo. Aquí... Miren, lo que vamos a hacer aquí trabajamos tres veces. Aquí vamos a trabajar una, una y una, verdad? Miren, aquí donde está, como ustedes pueden ver, solamente lo hicimos una sola vez. Aquí lo hicimos una vez, aquí otra y aquí lo hicimos. Perdón, que no se vea en la cámara. Aquí trabajamos una vez, una y una. Esta es la diferencia que aquí trabajamos tres veces, como pueden ver: una, dos y tres. Entonces, aquí nuestra secuencia será diferente. No utilizaremos las perlas número 4 número Lo que vamos a utilizar es un, una mozacilla y cristales. Y vamos a intercalar mozacillas y cristales del número 6 Así, de esta forma. ¿Ven? Esa será nuestra secuencia de los laterales. O sea, de los lados de la cruz. Así. Y esto lo vamos a repasar. ¿Ven? De esta forma. Será así nuestra secuencia. Y a esto lo vamos a repasar. Y esta vez yo solamente lo voy a hacer una sola vez. Para que ustedes sigan porque si no el video será muy extenso, ya que tengo que hacerle esta parte, que esta parte también es un poco extensa, y hay que explicarla para que ustedes la puedan entender. Entonces estamos aquí y vamos a tomar otra vez. forma nos pasamos acomodamos alamos como lo vamos a hacer entonces, esta parte la vamos a pasar para, la vamos a hacer una aquí, aquí y aquí. Bien, pasando, vamos a repasarlo para poder apretar bien y que quede bien apretadito. Pasando por los cristales, mozasillas. sillas recuerden trabajar bien despacio con amor y con cariño y pasar por los cristales para que su hilo no se note no se vea ¿bien? entonces ahora vamos a pasarlo para, para ese extremo y ese extremo y vamos a hacer lo mismo que este. pues aquí yo voy a hacer un pequeño remate para poder asegurar mi trabajo que no se me vaya a deshacer listo entonces me voy a pasar por las perlas y nos vemos ya aquí cuando hayamos terminado bien, bien chicas mira aquí quiero enseñarle algo ya ya hice esta parte como ustedes la pueden ver ya yo la hice eh, mi hilo se, se se me acabó entonces lo que vamos a hacer es que varias personas me han preguntado cómo se enganchan otra vez y miren yo voy a tomar otra vez una, una una yarda de hilo y lo que voy a hacer es que voy a pasarme miren para poder engancharme otra vez mire, voy a enganchar otra vez y voy a hacer un nudito por eso me gusta cuando voy a hacer estos trabajos así que llevan que hay que pasar muchas veces que hay que repasar por los hilos me gusta trabajar con el hilo en algo porque el hilo nylon yo puedo es totalmente invisible y podemos engancharnos y pasar sin ningún problema y aquí vamos a empezar a trabajar ya la última parte de nuestra cruz recuerden que suscribirse a nuestro canal y regalarnos un like Aquí voy a tomar un cristal. Vamos y cristal. Recuerden que aquí lo que estamos en los laterales vamos a trabajar con cristales intercalados entre mozas Y solamente lo vamos a hacer una sola vez, ¿verdad? Entonces vamos a pasarlo así, de este lado. sucede mucho mis manos, discúlpenme estamos yo lo que quiero es trabajar yo lo que quiero trabajar bien, para que ustedes puedan ver lo que yo estoy haciendo los pasos que estamos haciendo todos son repetidos y todos son muy fáciles de hacer de verdad que sí bien, nos quedamos aquí en el cristal entonces vamos a tomar una silla y esos pasos todos son repetidos yo espero que ustedes lo hagan que me envíen sus fotos del arete o de la cruz si lo hacen entonces como el cristal como está de este lado vamos a salir de este lado así sí. tomando sol vez recuerden lo que le lo que le dije si oyen la bulla de si oyen un ruido de la como de agua está cayendo agua está lloviendo mucho y se puso totalmente oscuro por si ven que la cámara hace un cambio de luz está lloviendo bastante y está muy oscuro Y esto lo repasamos otra vez subimos aquí ya que se me fueron dos mozasillas miren ya yo voy a caminar hacia hacia arriba hacia ese extremo para colocarme ahí para hacer este donde se pone el corta cadena donde se pone la cadenita, ok Vamos a tratar de pasar por dentro de los cristales lo más bonito que se pueda para que nuestro hilo no quede afuera y que nuestro hilo se nos vea. Aunque él sea prácticamente invisible, puede ser que se vea, se vea poquito. pasamos por los cristales estoy del lado de atrás nos colocamos aquí Así de este lado nos colocamos aquí en el cristal vamos pinza no te enredes miren qué bonita ya nuestra cruz está prácticamente hecha, si ustedes gustan la pueden dejar hasta aquí, hacerle lo que ustedes gusten aquí, eh, intenten, creen, eh, sean creativas, vamos, pero vamos a, a proceder. Una, y aquí vamos a tomar seis mozasillas de la número 11 Vamos a tomar seis mozasillas y a esto lo vamos a dar la vuelta de esta forma, así ¿Sí? a esto vamos a repasarlo vamos a repasarlo muy pero muy bien porque ese será nuestro soporte ¿verdad? para que el porta portacadena lo que le vamos a hacer aquí arriba se pueda su sujetar y quedar firme ahí y que con el tiempo esto perdure. Yo lo repasé tres veces. Ya. Y aquí vamos a subir y nos vamos a colocar en la número 4. En la mozasilla número 4 vamos a quedar ahí. En esa mozasilla número 4, ¿la pueden ver? Y aquí vamos a tomar una mozasilla Y vamos a hacer esto a repasar le vamos a dejar ahí esto lo vamos a repasar dos veces recuerden estamos trabajando con mozasilla las mozasillas son muy pequeñas vamos a repasar dos veces la mozasilla bien listo ahora nos vamos a colocar aquí arriba arriba de esta mozasilla aquí Aquí vamos a tomar dos mozasillas así, dos mozasillas y a esto lo vamos a hacer esto. Vamos a pasar por aquí, así, y tiene que quedarnos algo así. No sé si ustedes pueden verlo, si la cámara me deja que se enfoque vamos a arreglarlo miren tiene que quedarnos algo así y a esto nos vamos a subir aquí arriba así ven vamos a quedar aquí esto lo vamos a repasar también para que él quede Firme también, porque este también va a ser el soporte. Y apretamos. Bien, listo. Ahora vamos a tomar dos mozasillas más. Aquí vamos a apretar aten atención. Miren, tomamos dos mozasillas más. Y ustedes ven, en el hilo que está en el medio, ese hilo que está en el medio, ese hilo, así... Vamos a pasar nuestra aguja por el medio de esos dos hilos con las dos mozas así Así, de esta forma. Así. ¿Ven lo que se ha formado? Así. Ahora vamos a tomar una moza de la número 11 y nos vamos a colocar... Ustedes ven, entre el medio de esta de estas dos mozasillas así alamos colocamos y subimos hasta que formemos tres la pueden ver a ver verdad entonces ahora vamos a tomar dos mozasillas así y nos vamos a colocar en esta. Ahí. Siempre tomando en cuenta que tenemos que agarrar las mozasillas porque estamos trabajando prácticamente en el aire. Así, miren cómo queda. Ahora pasamos por una mozasilla. Apretamos poquito. Tomamos otra mozasilla. Okay. Okay. apretamos y aquí nos queda un espacio y en ese espacio que nos queda aquí lo que vamos a hacer es en esta parte de aquí abajo así en esta parte hacemos esto tomamos una mozasilla jalamos nuestro hilo y subimos hacia la parte de arriba Mira. ven lo que hicimos estamos agrandando para poder para poder hacer esta esta parte ¿Ven? esta parte esto lo vamos a hacer ocho veces Otra vez siempre empezando en este mismo hilo porque aquí estamos agrandando y queda un espacio y entramos no sé si sigue donde está salió y lo hacemos de nuevo aquí bien ¿Ven? entonces aquí tenemos una dos tres y cuatro entonces esto lo vamos a hacer cuatro veces más hasta tener 8, bien, yo voy a adelantar para que el video no se haga muy extenso para después reducir esto lo vamos a hacer cuatro veces cuatro veces vamos a hacer eso para hasta, hasta formar una fila de 8 bien chicas, aquí estoy terminado de colocar mi última fila, mi última línea de 8 mozasillas como le comenté anteriormente para empezar a reducir Teníamos que hacer los mismos pasos hasta completar la 8 líneas. O sea, miren, empezando de la número 2. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 y 8. 8 líneas. Aquí lo que vamos es reducir. Vamos a reducir tomando dos mozasillos. Y en vez de entrar en esta primera línea. En vez de entrar en esta primera línea, vamos a entrar en esta. ¿Ven? Y esto lo vamos a llevar, lo vamos a repetir hasta llegar a dos. ¿Ven? Así. Aquí lo que vamos a hacer es que vamos a bajar hacia esta. Dos. Para que ellas se queden juntas. ¿Ven? Y vamos a subir a esta que está aquí. Y apretamos. Entonces aquí vamos a continuar con una mozasilla y trabajando en el hilo. Y eso también lo vamos a llevar hasta, lo vamos a hacer hasta, hasta tener que llevamos a dos aquí estamos reduciendo después de la 8 línea vamos a comenzar a reducir y trabajar en el mismo hilo ¿Ven? que queda como un, como un espacio abierto. Entonces, seguimos reduciendo dos mozasillas. En vez de entrar en esta parte, entramos en esta. Es muy fácil. Bueno, chicas, yo voy a adelantar y nos vemos ya cuando estemos, ya que hayamos hecho también las ocho líneas que hicimos aquí. Bien, chicas, miren. Aquí está, casi terminado. Aquí lo que vamos a hacer es colocar las últimas dos que me hacen falta. Miren. Esos pasos todos se repiten, como le dije anteriormente. ¿Ven? bajamos a esta para que ya se acomoden y subimos otra vez por ellas para que ya estén bien acomodadas quisimos hacer esto rápido para que ustedes puedan verlo pero siempre son los mismos pasos los pasos se repiten todos y nos vamos a colocar aquí en la segunda no vamos a quedar en dos como ustedes pueden ver no vamos a, no vamos a hacer más y lo que vamos a hacer es esto Miren. vamos a hacerle así doblarla aprenderla bien y hagan así porque la lo silla vamos a hacer Miren. la doblamos y ustedes ven donde están donde están donde empezaron sus primeras dos aquí esta sale de aquí y nos vamos a colocar en las primeras dos. Si ustedes lo pueden dar bien, si ustedes lo ven. Miren. Lo vamos a colocar en las primeras dos. Vamos a dar nuestro hilo de espacio así. Subimos por esta que está aquí y tomamos esta así de esta forma y vamos a la entramos otra vez en esta Estoy un poquito tedioso pero el resultado vale la pena vez en esas dos entramos por esta hora así y vamos es como si estuviéramos conectándola así. y tratando de que nuestro hilo no se nos quede en otro lado enganchando y agarramos la otra ¿Bien? traten de no ocultarse cuando vayan a hacer esto y así queda ¿Bien? ¿Bien? así le tiene que quedar miren como queda para que ustedes puedan colocar su cadena, su cadenita, esto tienen que hacerle un poquito de presión y tienen que hacerle cariñito, como yo le digo, para que él floje un poquito y le pueda dar el resultado que ustedes esperan. Yo espero que este video les haya gustado, que nos regalen un like, que se suscriban a nuestro canal y compartan nuestros videos gracias, mil gracias a Hirsi por enviarnos este, este hermoso arejo y compartir con nosotros y, y también por ella ser parte de este hermoso proyecto de, de la creatividad colaborativa, muchas gracias también a todas las chicas de la comunidad y a todas las personas que se suscriben a este canal de verdad muchas gracias, no olviden suscribirse, regalarnos un like y de seguirme en todas las redes como el Rincón de Rosy. Chicas, ya saben, compartan y suscríbanse. Nos vemos pronto. Hasta otra entrega de el Rincón de Rosy. Se les quiere a todas. Bye.